¿Qué tal, amigos? De Al día me encuentro desde la Policía Nacional del Distrito Quevedo-Mocache con su jefe, Wilson Torres, con quien vamos a conversar acerca del decomiso de droga acá en el Cantón Quevedo. Bienvenido, coronel. Infórmenos los últimos sucesos que se han registrado. Muy buenos días a toda la comunidad de la ciudad de Quevedo. Es así. Seguimos trabajando todos los días con operativos policiales eh, desde, en esta ciudad. El día de ayer, aproximadamente a las 15 horas 30, Tuvimos también el apoyo, estamos coordinando con unidades investigativas también desde la ciudad de Quito. El día de ayer nos, nos colaboró la Dirección Nacional de Investigaciones Antidrogas, el, la, la, unidad, la unidad contra el tráfico para el consumo interno, que ellos ya venían haciendo eh, actividades de inteligencia e investigativas por un lapso de un mes y medio. Es así, el, el día de ayer, con unos allanamientos, algunos domicilios, se detuvo a dos a dos personas, a dos personas con evidencias de 278 gramos aproximadamente de la sustancia verdosa que representa marihuana y 557 dosis también de, de funditas eh, de marihuana. Como evidencias también tenemos dinero, 181 dólares, eh, un celular y una balanza que ellos ellos utilizaban para el peso de la, del, del producto o de la droga. Es así que hemos retirado del mercado toda esta sustancia y estamos protegiendo a nuestros niños, a, a nuestros jóvenes. El operativo se dio en el sector, un, un sector turístico de aquí de la ciudad, el sector de la Ruta del Río. Sabemos que este sector es considerado la zona rosa y vamos a seguir trabajando, seguiremos trabajando de una forma firme, eh, en estos operativos, tenemos, posteriormente vamos a realizar otros operativos más, estamos trabajando con inteligencia, levantando información. No descansaremos hasta ver a esta ciudad un espacio de paz, de seguridad, y que toda la gente pueda caminar también tranquila por las calles, por las plazas, por los parques, y, pero también se necesita también la colaboración de todos sin la colaboración y el apoyo de todas las autoridades, sin el apoyo también de la misma ciudadanía. Pero sí quiero agradecer a la comunidad. La comunidad está perdiendo el miedo, está denunciando, porque solamente con la denuncia podemos tenerles tras las rejas a estos delincuentes que tanto daño nos están haciendo. Porque solamente juntos vamos a ganar esta pandemia, que es la droga que está haciendo daño a nuestros hijos. Coronel, también informar sobre las novedades ¿no? que ustedes tienen, eh, las estadísticas, los indicadores del cuadro del mando integral también, para que la ciudadanía te un, tenga un poco de conocimiento, cómo se registran hasta estos momentos eh, las cifras acá. Sí, así es. Nosotros vemos, el, nosotros iniciamos el plan de intervención integral aquí en la ciudad de Quevedo. Vamos viendo en las, en las estadísticas del, de los delitos del cuadro de mando integral, que son delitos a motos, a personas, robo a carros, robo a domicilios, que hemos tenido. Si vemos la línea azul, la línea azul azul representa desde el mes de enero al, al, hasta la presente fecha, y la, la, la, la naranja es del año anterior, vamos viendo este comparativo, y la el, el avance o la evolución del, del, de este año siempre ha sido al incremento. Hemos tenido más o menos un promedio de 74, 80 delitos por semana. De esta implementación de este plan de seguridad integral que fue a partir del primero de mayo, vemos un, una reducción significativa de los delitos, más o menos más del 30%. Es decir, por semana hemos tenido ya desde el primero de junio para adelante, 37, 34, 48, y en la semana 25, 20 delitos por semana. Esto quiere decir de que estamos trabajando, trabajando conjuntamente, estamos articulados eh, con todas las unidades investigativas, con policía judicial, con inteligencia, antinarcóticos, el, el preventivo, nuestro, nuestro grupo, grupo táctico, que también es el grupo motorizado, que estamos realizando trabajos trabajos todos los días y a toda a toda hora. Y vamos viendo, ahí están los resultados, los resultados que tenemos 362 detenidos por varios delitos, el 155 armas de fuego que se ha recuperado, 58 vehículos retenidos, 100 vehículos recuperados. El, de igual forma 28 armas blancas, 1.477 municiones decomisadas, 2.008 motos retenidas, eh, 139 motos recuperados, 2.285 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, eh, cien, 110 también detenidos por el CMI, 11 bandas desarticuladas y 8 detenidos por varias causas, esto es en el campo de tránsito. Esto quiere decir de que estamos realizando los operativos. Hay una percepción también de, de realizar operativos también a toda hora, en, en, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, y esas son los, los la productividad que tenemos. Yo como comandante de este distrito siempre voy a rendir cuentas y siempre también. Eh, recibir y receptar las críticas de la ciudadanía y de los medios de comunicación, porque eso es importante también, escuchar a los medios de comunicación que orienten las estrategias y las acciones para mejorar cada día las operaciones policiales. Hago un llamado que unirnos a todas las autoridades, a las iglesias, a las organizaciones sociales, a las a las organizaciones campesinas, a las organizaciones indígenas, porque todos somos un Ecuador. Ahora que estamos viviendo en este periodo, en estos días de 18 días, de paro a nivel nacional, pero la policía no ha dejado de atender la seguridad ciudadana, la, esta policía democrática, esta policía humana. Queremos que también la ciudadanía nos, nos ayude a fortalecer a nuestra, a, a nuestra policía, la academia, un, un llamado también a la academia, a las universidades, para hacer estudios profundos sobre las causas de la inseguridad y de igual forma ir fortaleciendo la seguridad en, en, en esta ciudad. Okay, gracias. Ya ha estado la versión del coronel Wilson Torres, jefe del Distrito de Policía Quevedo Mocache, quien ha presentado también las estadísticas de reducción de los delitos. También ha mencionado acerca de los operativos que se ejecutan acá en el Cantón Quevedo y ha hecho un llamado oportuno también a la ciudadanía para que pierdan el miedo y sigan denunciando tal cual lo han venido haciendo. Reiterar que esta es una información en torno a la aprehensión de dos ciudadanos pues que han sido encontrados con eh, droga tal cual lo ha mencionado aquí el jefe de la Policía Nacional del Distrito Quevedo, mocache. Gracias a todos quienes han permanecido conectados. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y revisar nuestra información en www.aldia.com.es. Gracias a todos.